Hola, soy el fan número uno de Doraemon. Soy tan fan que ya tengo la colección de vasos de natilla de Doraemon. ¡A qué mola! Este, este y hay hecho diferentes para coleccionar. Mmm, solo con natilla.